Bienvenidos de vuelta. Oigan, este año voy a hacer un ejercicio de preguntitas para trabajar la LearnAbility, de manera que empecemos con una de moda. Son seguras que tanto. Aquí están todas las que he autorizado, este, obviamente, fuente oficial, World Health Organization Only. Y bueno, pues vamos a copiar esta, que es la que acaban de utilizar para este los maestros. La ponemos por acá en otra fuente oficial de, eh, se llama Vigilaxis, donde llevan registro de todos los eventos adversos que han habido. Entonces aquí podemos ver de qué tipos de eventos estamos hablando. Pues hay algunos muy sencillos que vienen por acá, los generales, pidexia fatiga, pero pues los que quiero, eh, pues que ustedes los eviten a toda costa, sería pues la parte que tiene que ver con los desórdenes cardíacos y la miocarditis principalmente. Si un ojo, este, no es poca cosa. Creo que es un momento prudente para hacerse estas preguntas y, pues, ver que, este, riesgo carga su cuartil de población. Riesgo contra riesgo, hay decisión.